¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Vamos a ir aquí directos a lo único que nos queda. Hay que sobrevivir, normalmente son 5 turnos. Me a entrar un bichito por aquí. Normalmente son 5 turnos lo que hay que sobrevivir, así que vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo bien, pasito a pasito. Y vamos a intentar no liarnos, que es lo más importante. Tenemos ya Rabbit Mario. ¡Joder, qué rabia! Vamos a ver con Bowser, nos tiramos a este. Fuera. Y. Chao, pescado. Vamos a darle. Anda, mira, si tengo ahí uno camuflado. Que se me quería y escapar. No, no, no, amigo. Tú te vienes por aquí. Hay el bicho de merda. Está molestando. Vamos a admitir esto. No, ¿por qué te sales al otro lado? Ni me he fijado, tío. Ah, pero es muy agradable y va por él. Es muy agradable y va por él. Le toca a este... ¡Acelerón! Claro que sí, güey. Nos venimos aquí... Lo más lejos posible. Y le damos. Activamos la vista de héroe. De eh, mirada de acero, perdón Que este es otro eh, Le activo el bloqueo Le vamos a activar el bloqueo No sé si hay alguno más por aquí cerca Nos protegemos Que igual lo matamos antes No lo sé Vosotros lo sabéis porque yo no Y soy bobo porque no le he hecho el acelerón ¡Bravo, Milu! ¡Bravo, bravo, bravo! Y... Me va a dar un poquito igual... dónde ponerme... Vamos a quedarnos a este lado. ¡No le mato! Es una rabia. No tengo ninguno... Para invocar ahora. Ah, vale, le mata. Se acerca... Nos vamos a recuperar. ¿Cuántos enemigos quedan? Quedan esos dos. Y un obrador ahí atrás. No necesito adelantarme. Se avanza. ¿No se mueve? ¡Ah! Salen aquí esto. Creo que no le voy a poder atacar, ¿verdad? Con Bowser me lo confirmará ahora. No les puedo atacar. Vamos a sacar aquí esto. Vale Vale Y me voy a quedar tal que aquí Vamos a activar la mirada de héroe Había activado ya los puntos de habilidad Hola, muévete Ahí Nos quedamos aquí medio protegidos Este mirada de héroe de Mirada de acero Este se mueve otro poquito que sale de aquí? Bueno, ni tan mal. Se va para atrás. Este no me preocupa mucho porque no llega. Un lobrador siempre fastidioso. Me daña Bowser. La Virgin Mary... si lo saco me mata me lo mata pero tengo aquí a mi amiguito, y ahora tengo con Luigi esto No me lo creo ah, ah, ah, ah. Pensé que lo había tirado mal Con Bowser Tengo aquí Tengo aquí Y vamos a poner a Bowser aquí No llego a darle ¡Qué fucking fastidio, ¿no? me paro aquí con Bowser. Puedo darle le daño eso. Con esta no llego. Con este sí que llego, 50%. 50%, 50% y le mato de un crítico. Perfecto. Me quedan dos turnos de sobrevivir. Se acercan. Vale. Uno, dos. No llego a darle, ¿no? No llego a darle. Pues creo que me voy a quedar aquí. Y... que vampiro. Para que me dé con el, la mirada a cero... Vamos a salcar aquí los mecha Perfecto Me ha venido perfecto, eh. yo creo que Ha sido buen tiempo Vamos a pasar Vamos a sacrificar un poco a Bowser Este vuelve a activar, me da un poquito igual Robamos ahí vida, lo que os decía antes Bueno, nos fastidia ahí un poquito ¿Qué sale de aquí? No me llega a golpear Y hemos sobrevivido Porque ya no pueden salir Y ya está, ¿no? Ya no tengo que pasar más turnos Yo creo que está muy bien planteado Muy bien hecho En este tipo de cosas hay que ser cagón no me golpea... Así que perfecto... Héroes y victoria... Aluvión... ¿Con quién voy a ir? ¿Con Bowser, no? No, voy con esta... Vamos a coger todas bien aquí... Eh... Nueve por aquí... Nueve por acá... Cogemos estas 5, cogemos estas 5, nos venimos a por estas nueve, otras 4, otras nueve, venimos por acá, nos acercamos por aquí, se vuelta. Bueno, 340 moneditas que tenemos, vamos a comprar. Mira, enclenque nuevo, este de par, de Spark, que creo que no tengo muchos, la verdad. A ver, vamos a comprar aquí curachones del 70%. A ver, amigo. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tú, tú. Perfecto. Puntos de esto. A ver. Spar tengo más. Tengo. Poquitos, eh. Me interesa con este, yo creo. Este lo vamos a mejorar en un momento que este sí que interesa y mejoramos este que son los que más nos interesan al final te vas curando con este un poquito en salud tal tapitas el daño de vampiro vamos a hacerle este de habilidades vida yo creo que debería empezar a vida atraviesan todos los obstáculos hombre pues este me podría interesar Alcance de arma me da igual. Y esto son cuatro. Carga adicional de mirada cero. Necesito esta. Pues vamos a darle el daño de mirada cero. Que es interesante. Y esta necesito tres. Así que nanai de la china. Lo voy a gastar en vida. Venga, ya que solo uno. Vamos con Bowser... Con Bowser este necesito 3 y para este... ¡Hombre! Pues un mecha más me viene bien. Vamos a dejarlo ahí. Y con esta... Tiempo... Duración de hastío, pues hombre, no estaría nada mal. Vamos a darle duración de hastío... Y listo, y con Rapid Mario, aunque no lo esté utilizando, yo creo que puede ser interesante la reducción del contragolpe y el daño. Ah no, esto es Alcance, el Alcance me da igual, pues le voy a dar vida, perfecto, pues nada chavales, eh, yo diría que lo voy a ir dejando por aquí. Lo vamos a ir dejando por aquí, vamos a ir por el centro, nos va a dar la gorrinadora, la invocación de la gorrinadora. Hombre, dos doraditos, me viene bien, la verdad, así que perfecto, chicos. Espero que el vídeo os si haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido, os haya servido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No os falléis.